ya siempre hay que hacer el resumen de lo que uno vio anteriormente y básicamente espero que hayamos entendido de que todo esto de las neuronas y del, y del traspaso de la que llaman información en realidad son perturbaciones son modificaciones que tienen que ver con una variable que es el potencial ¿ya? que al igual que las pilas es un voltaje y que es muy chiquitito ¿ya? Es un voltaje muy pequeño. Primero que nada, con este ejercicio aprendieron varias cosillas que están un poco ocultas y como siempre las voy dejando ocultas y que se vayan volviendo explícitas en la medida que ustedes tuvieron la experiencia de comportarse como una neurona. Ya. Si se dieron cuenta, las neuronas con las cuales jugamos eran, son máquinas de suma. ¿Verdad? Entonces en respuesta a su pregunta, efectivamente las dendritas, tal como lo acabamos de ver, hay menos voltaje que en la parte final, que es el axón. Entonces, lo que hace... Ahora, ¿hay profesores de matemática aquí? ¿Sí? ¿O que por accidente les toca hacer matemática porque son de ciencia y pasan esas cosas? ¿Ya? Bueno, eh, las neuronas son integradoras. ¿ya? Hacen in, son una integral. En términos matemáticos, de hecho, se tratan así. Cuando uno hace modelos matemáticos de las neuronas lo que hacen es suman en el tiempo pequeñas perturbaciones que se producen en todo este árbol gigantesco dendrítico entonces esto que hay acá van sumando muchos voltajes pequeños perturbaciones locales que se producen en cada una de esas sinapsis se transmiten a través de la dendrita y al final todos confluyen acá en el soma y el soma es el que suma todo y, si no y hay un concepto que estaba medio oculto vale, se lo preguntaron, escuché que se lo preguntaron al profe Daniel que qué pasa y empiezan a sumar y cuando llega un cierto valor se produce la salida de la neurona que se llama potencial de acción ¿Ya? en términos formales lo que hay en las dendritas no son potenciales de acción, se llaman potenciales electrotónicos, pero no les voy a hablar de eso en términos demasiado técnicos ¿ya? pero se comporta más o menos parecido. Entonces, al final de esta gran suma que hace la neurona, las neuronas son integradores, desde el punto de vista, digamos, matemático, eh, si llega un cierto valor que se llama el umbral, se va a producir este otro fenómeno que viaja y puede viajar larga distancia. por ejemplo, una jirafa, su neurona motora que manda, que sale aquí de la médula espinal y llega hasta el último pie digamos músculo del pie puede medir fácilmente un par de metros el axón entonces ese viaje se produce a través del potencial de acción ya entonces sí efectivamente las neuronas funcionan como integrador van sumando pero lo interesante es que lo que ustedes no esperaban es que hay neuronas que restan ¿Ya? y eso es cierto que nos lo hacen precisamente como por eso está por eso es medio... A algunos colegas les gusta o no les gusta estos ejercicios porque son medios peligrosos. Porque a veces implanto cosas en usted que después a veces es difícil de remover. ya Entonces, por ejemplo, a alguien se le ocurrió y no nos lo había pensado. La dendrita primaria era... ¿Dónde está el primario? ¿Quiénes son los primarios aquí? Dendrita primaria. ¿Ya? A él creo que se le ocurrió. Que... Dar vuelta, ¿no? Hacer esa cosa así. Eh, porque... Eh, eh, mientras como no se llenaba este, esta la mano la tenía llena, pero como este esta no se le llenaba y este lado está yendo más rápido, ya, aprovechamos de llenar, entonces eso era muy interesante porque como un experimento pedagógico, eso revela de que uno no tenía muy internalizado esto de que eh, lo que uno está, el rol que está desempeñando tiene un correlato anatómico porque las dendritas no se, no se están dando vueltas, ¿ya? eso es muy interesante entonces agradezco ese error, porque ahí aprendí unas cosas que no, no son obvias, ¿ya? Porque uno lo está viendo como persona, ah, tengo que tengo que juntar seis pelotitas, ¿verdad? Ah, entonces, pucha, no está muy eficiente el sistema, entonces se puede cruzar. Pero como estoy jugando a imitar una neurona, las neuronas no hacen eso, no, no, no, no tienen la tendita para allá para agarrar más potencial de allá. No, eso no pasa. Simplemente les llega lo que les llega, integran, y si no alcanzan el valor umbral para pasar a la siguiente etapa. No pasa nada, se disipa ese potencial, un potencial momentáneo. Un accidente vascular se destruye una zona del cerebro y la información está llegando ya. ¿Pero qué quiere decir eso? Traduzcámoslo en términos biológicos. Hay una superficie sensorial, ya sea la auditiva, la visual, el tacto, que transmite señales que son estos, potenciales ya, que parten de algo que se llama un transductor de señal, es decir, una variable física como el sonido de ahora se transduce en vuestros oídos una señal eléctrica, eso es transducir una señal de un mal sabor un jugo de limón lo siento ácido eso es ácido no porque el limón sea ácido es porque existe una transducción de una señal eléctrica que lo mandan las neuronas que son las neuronas del gusto ácido ¿Ya? Entonces, existe una transducción. Pero esa señal, finalmente, la neurona que sigue a continuación de esa, de la que transduce, no sabe que existe el mundo externo. ¿ya? Porque no está comunicado con el mundo externo. Existe la otra neurona o la otra superficie sensorial que está haciendo la transducción. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es que, ¿qué pasa cuando llega la última et etapa, por ejemplo, donde están las neuronas? que tienen que ver con ya, los procesos cognitivos con tomar decisiones, por ejemplo, con eso no pasa nada, hasta ahí no más queda no hay quien tome la decisión eh, estamos hablando del punto de vista de la neurona que haga algo con ese estímulo que le llega Porque, pero esas neuronas no tienen ni idea de que existe el mundo o sea, es, esto es súper potente, lo estoy diciendo y es totalmente la película Matrix si ustedes son capaces y esto se hace son capaces de sustituir una superficie sensorial por estímulo eléctrico, esa es en la base de la que se llama neuroprostética, su cerebro ni se da ni cuenta. Los implantes cocleares, por ejemplo, una, una de las cosas que existe hoy ya, se puede acceder, es caro, digamos, pero se hace aquí en Chile, se compra la barata afuera, digamos, el implante coclear, que recordemos que simplemente un electrodo que se pone en la estructura llamada cóclea, que es la que hace la transducción al estímulo eléctrico, pero que nos saltamos la, la parte mecánica de la transducción, el tímpano, porque está malo, digamos, algo pasó ahí, pero en vez de suponer un micrófono, eso, desde el punto de vista nervioso, es como si no hubiese pasado nada. Porque el sistema nervioso no sabe que existe el mundo externo. Le llegan estímulos. Pero, profesor, eso significa que yo podría hacer la película... Matrix o la matriz y sustituir todo el impulso sensorial de un organismo eh, de tal manera que no supiese que está en otro entorno, qué sé yo la respuesta teórica es sí es difícil pero sí ¿Ya? o sea, esa es la parte verdadera de la película de Matrix sí, uno puede sustituir una superficie sensorial porque lo único que hace es traducir una variable física del mundo externo a el lenguaje de las neuronas que son potenciales si yo logro mediante alguna tecnología cambiar eso, ponerle un implante como el implante coclear, ya puse un ejemplo de lo más sencillo yo tengo un ciber, una ciberpersona, por decirlo así alguien que se está comunicando con el mundo o está interactuando con el entorno a través de una interfase que no es biológica ¿ya? es transducción de señales ¿sí? el estrocephalograma es una pregunta fácil <risa> todo, lo, todo lo que genera una, una corriente eléctrica genera un campo electromagnético ¿Ya? usted cuando usted va va a ir para el campo y de, y de repente siente zumbido en las torres de alta tensión es el efecto de la inducción de un campo electromagnético alrededor de conductores que llevan alto voltaje y eso genera un cierto ruido porque es una onda de presión en el entorno y uno escucha algo y zzzz, ¿ya? Entonces, ¿por qué le está diciendo eso? Ya fue la onda. Ah, entonces, de la misma manera, que las neuronas transmiten señal eléctrica, qué sé yo, eso genera una consecuencia en el medio, que el, recordemos que el medio donde están, viven las neuronas, que el cerebro es conductor. Trans, transduce electricidad porque es salito, tiene sal, ¿verdad? El, nosotros vivimos, mucha sal es mala, pero nosotros estamos embebidos en algo que se llama soro fisiológico que conduce la electricidad entonces si yo pongo un electrodo suficientemente sensible yo puedo traducir esa señal que es muy pequeña aumentarla, amplificarla eso es lo que hace un electroencefalograma y puedo medir cosas ahora, ¿qué tan bueno es el electroencefalograma? imagina que estamos en el Estadio Nacional ¿ya? y está lleno de neuronas, que son las personas y le pasan cosas gol de la U, no sé, cualquier cosa o del no gol de Colo Colo, entonces ah, sé. entonces cosas así, ¿ya? <risa> así fue o no, ah, no sé, algo escuché. Es que yo escucho cuando hay goles del estadio nacional, te está en entonces, ¡ah! y va jugando al colo, no ¿Lo escucho mucho, Mira, en fin. Entonces, eh, eh, eso sería, por ejemplo, medir el voltaje de la neurona, sería que yo fuera con el micrófono y le preguntara, oye, qué viene al partido, o sea. Ya estoy midiendo el voltaje a la neurona. El electroencefalograma es como que yo pusiera el micrófono al ambiente de todo el estadio. Esa es la fineza del electroencefalograma. Así de fino es. Como poner un micrófono en el estadio nacional. Ahora, de ahí a sacar conclusiones de cómo funciona una neurona, ustedes saben que eso es irreal. Pero uno puede medir cosas como, por ejemplo, zonas que tienen relación con el... Con el habla, de repente se ponen a, a, a emitir sonido, para seguir con la metáfora del sonido, más o menos la misma frecuencia que esta otra zona que tiene que ver con la cosa motora. ¿ya? Pero ese es el nivel grueso que funciona en un electroencefalograma. Y resulta que hay enfermedades que afectan tanto a las neuronitas del estadio que tienen efecto a, nivel, a ese nivel. Y uno lo puede detectar con el electroencefalograma, como por ejemplo la epilepsia. ¿ya? Se ve, porque es una cuestión masiva. Son zonas grandes del cerebro que, se ve, eh, que su funcionamiento no es coordinado, es descoordinado y, y uno lo puede medir a nivel del estadio, digamos, siguiendo con la metáfora. ¿No? Eso en el aire, las neuronas inhibitorias en realidad lo que hacen... En realidad no les mentí tanto. En realidad las neuronas inhibitorias nos roban pelotitas de ping pong. Pero ¿cómo lo diríamos del punto de vista de algebraico? ¿Qué es lo que hacen? Restan, ¿verdad? Entonces, en realidad, las neuronas inhibitorias lo que hacen es meter voltajes negativos. Ojo, no sino que da, pero negativo. Claro, ponen, convierten a las neuronas más negativas. O sea, negativas significa no que sean más mala onda, ¿ya? sino que en realidad son reaccionan menos. Entonces, las neuronas, en general, son todas las neuronas son negativas, pero cuando se ponen más positivas, ¿ya? le pasan cosas, como por ejemplo, potencial de acción. ¿no? Entonces ahora, el profesor se va a poner lo que le gusta en la vieja escuela, ¿no? Tiza, bueno, no tiza, plumón y pizarrón. Y esta va a ser la introducción al taller. Taller, pucha, súpermente complicado. Yo estoy complicado con eso porque el profesor le gusta complicarse. Y nuevamente, y yo no lo digo por ponerle más, eh, digamos, misterio al show de la clase, eh, no sé qué va a resultar aquí, ¿ya? ¿Cómo es que funciona la sinapsis, ya? Llegamos finalmente a ese invitado misterioso que está, en el caso de esta neurona, que es una caricatura de una neurona motora, ¿ya? está al final de la historia, en donde está la sinapsis. Es sí. O sea, es totalmente una caricatura mentirosa, ¿Ya? eso que hay allá arriba pero como hacer educación como hacer ciencia es vivir en el mundo de la caricatura de hacer cosas para que que la complejidad de la vida no la entienda ustedes eh, individualmente y esa es la gracia este ejercicio ya no va a ser grupal individualmente pero va a requerir un cierto trabajo grupal llevar a, a ver qué vamos a trabajar en lo siguiente cada uno va a tener estas dos hojitas y además va a, va a tener un block entonces lo primero que tienen que asegurarse y ponerse todos de acuerdo es que lo van a poner a la misma distancia ya no sé va a, ser, va a quedar como un centímetro eso lo tienen que medir tienen reglas también aquí entonces es lo siguiente vamos a tratar de hacer una película de Stop Motion ya con no sé cuántos frames, o. ¿Cómo se dice en español? Cuadros. Cuadro, eso. Cuadros, cuadros. De no sé cuántos cuadros por segundo, pero vamos a tener tantos cuadros como alumnos tenemos. Acá que tenemos, no sé, 46, 48. Ahí nos contamos, ¿ya? Entonces cada uno va a recibir esas dos cositas y una cartulina, y. Y cosa que yo no sabía que pesaba tanto la plasticina. Eh, una caja de plasticina, cada uno, ¿ya? porque lo, cuando fui a comprar dije, ah, voy a makes, <risa> uh. <risa> voy a makes, y la cuestión pesa como un saco de cemento, <risa> yo me llegué todo sudado, pero bueno, esos detalles del, del, del making of, <risa> entonces por eso fue muy feliz con, con las pelotas de ping pong porque no pasaban nada <risa> <Yeah>. <risa> entonces vamos a hacer la siguiente película ya entonces esto tiene varios desafíos ya pero primero vamos a explicar cómo es la sinapsis entonces ya potencial de acción llega aquí al terminal sináptico, esta no es la espina esta, esta es la espina de acá Entonces, como salía eh, la caricatura ahí, este potencial de acción, esta perturbación eléctrica que está viajando hacia el extremo de la neurona. No sé, díganme si no ven, porque aquí el ángulo está medio difícil. ¿Ya? Está medio difícil el ángulo. Entonces va... Necesito otro color, este, ya. Entonces, va esta perturbación viajando y va a llegar aquí. Entonces, en algún instante va a llegar... Voy a dibujar así porque los electrofisiólogos lo dibujan así. Entonces llega esta perturbación a la final del terminal sináptico, a toda esta estructura que se llama la sinapsis. ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que esto cambia el potencial del terminal eh, sináptico, lo cambia. Y aquí en la membranita del voy a dibujar, esto es como en 3D pero imagínense hay que tener imaginación que voy a dibujar lo siguiente esto se llama canal de calcio tiene un nombre largo calcio voltaje Ah, y lo puse en inglés, ya, voltaje sensitivo. <risa> sí. Sensitivo. Sen... Canal sensitivo. Sensitivo. Eh, es que eh, es al revés, fue canal de calcio sensitivo al voltaje, pero yo te lo dije en inglés. Porque así se dice en inglés. Canal de calcio, voltaje sensitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le llega un cambio de voltaje, como es un canal, es una compuertita, está cerrado cuando no hay voltaje aquí pero cuando llega, apenas llega un voltaje se abre y pasa el siguiente evento entra algo al terminal presináptico entra calcio más 2 calcio más 2 ion calcio significa eso que tiene dos electrones para hacer enlace. ¿ya? Notación química, sorry. Pero para efectos de nuestra animación, lo vamos a sustituir por una pelotita. ¿no? Una pelotita de eh, plasticina. Entonces, llega el potencial de acción, pueden ser uno, pueden ser varios. Después vamos a ver en la siguiente clase, de la próximo fin de semana que no es lo mismo uno o varios y que eso genera cosas muy interesantes ¿ya? en las que trabaja el profesor profesionalmente eso ya es como de real thing este es la, el aprendizaje de esto ya entonces llega a la sinapsis esta perturbación que viene de por allá puede venir de muy lejos de todo eso que hicimos en el taller de que se suman, qué sé yo, restan pero finalmente llega aquí y está este canal iónico que es un poro pero como estamos en 2D aquí, lo corté a la mitad y se ve el hoyito, ¿no? ¿Verdad? Es como una cosa así con varias cosas. Y con, pero como es un, en un tubo, si lo corto así en 2D, me queda como así, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Es la representación 3D, como de un tubo, pero cortado en 2D. Entra el canal de calcio. O sea, perdón, entra, entra el ion calcio. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que en este terminal presináptico hay unas pelotitas, voy a poner aquí el nombre, que se llaman vesículas. Allá creo que no ven, ¿no? A ver, ¿por ahí siguen viendo allá? Ya. Pero de allá. Mm. Ya. Ya, y ahí tenemos un punto intermedio de ciclas ok entonces aquí como que en el terminal presináptico hay varias como pelotitas ¿ya? que tienen algo adentro y ese algo y aquí les va a sonar el nombre se llama NT tiene mucho NT TNT, no, no, son explosivos NT, neurotransmisor entonces pongamos la sigla acá NT es igual a neurotransmisor ¿y qué es neurotransmisor? es una molécula ¿Ya? todos los neurotransmisores como que se parecen ¿Ya? no, no es una molécula que se parece como los aminoácidos, de hecho. ¿Ya? Es una molécula chiquitita. Por ejemplo, más oh, o bueno, no me acuerdo bien. Así, esto sería más o menos la dopamina. Esto es notación química, ¿verdad? Significa que ese es un carbono con otro carbono unido por un enlace. Pero no los quiero complicar. Quedémonos con que dentro de esta vesícula, de esta pelotita, es una pelotita, pero como la corté en 2D, quedó como un círculo. Es un almacén de neurotransmisor. ¿Ya? Entonces, cuando normalmente el, el terminal, que se llama el terminal presináptico, todo esto, vamos poniendo, <risa> por eso es que la cosa se pone complicada, Entonces, vamos a ponerle nombre a todo esto, en negro, terminal terminal presináptico. Sináptico. Sináptico. Ya. Y el otro, ¿cómo se llamará? Terminal postsináptico. Que habitualmente, anatómicamente, es una espina dendrítica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? O Entonces, sea, lo de la izquierda sería lección identética, ¿cierto? Lo que usted está buscando es parte de manos de la Esto es Esto es neurona 1 y esta es espina que pertenece a la neurona 2. ¿Es es el axón? ¿Los de la neurona 1 es el axón? Esto no, esto es el axón. Esto es el terminal que el axón viene para acá. Ah, no es está para allá. <ríe> por acá. Es una dendrita final, final. No, no, no, no. Esto no es una dendrita. No, Ah, y esta es una espina dendrítica que está conectado a la dendrita en alguna parte por aquí, es muy cerca. La Ahí. Ahí, por ejemplo. <ríe> Como por ahí, al público de acá, eso que estamos dibujando está como por ahí. Y hay varios. ¿Cuál es el botón sináptico? Botón sináptico lo llaman a este también. Sí. Botón sináptico, no el que poner tanto nombre ya. Botón sináptico. Ok. Entonces está el botón sináptico, el terminal sináptico. Y que yo le digo terminal más genérico porque no siempre es un botón a veces una superficie ¿no? pero bueno entonces está lleno de vesículas con neurotransmisor ¿quién neurotransmisor? lo vamos a ver en la próxima clase glutamato, el de la mayoría del sistema nervioso es glutamato ¿ya? y por eso es que las abuelitas decían que había que comer pasas para pensar más porque las pasas tienen dos cosas que le gustan a las neuronas uno es glucosa, que es el combustible de las neuronas y otro es ácido glutámico que es la molécula precursora del glutamato ¿ya? entonces, las abuelitas tenían razón las pasas son buenas para la mente ¿claro? entonces, hay varios neurotransmisores la mayoría de lo que hay en el cerebro es ese neurotransmisor. Vamos a poner el nombre acá. Dopamina, hay uno. El, la mayoría se llama glutamato. Oiga, profesor, pero yo escuché eso de la acetilcolina. Me enseñaron en el colegio. Sí, habitualmente en el colegio a usted le enseñan otra cosa que se llama la juntura neuromuscular. Pero lo que, le va, lo que le pasa al músculo no necesariamente se traduce a lo que le pasa al cerebro, ya no sé por qué siempre enseñan la juntura neuromuscular será más fácil, no sé glutamato la mayoría de las neuronas del sistema nervioso las que son importantes para el pensamiento la cognición y el aprendizaje su neurotransmisor es glutamato o sea a este NT que vamos a hoy día es glutamato ¿ya? es el que nos interesa bueno entonces cuando llega el potencial de acción entra el calcio Paso 1, llega potencial de acción, entra calcio. Están estas vesículas que están ahí viviendo permanentemente. Esa es una señal que hace que las vesículas hagan algo muy curioso. Hace que se aproximen a la membrana. En realidad debería haberlo dibujado con el mismo color. ¿Se entiende? Ahí, eh? Se acercó la vesícula a la membrana y como están hechos de lo mismo, se pegó, como una pompa de jabón. Y lo que produjo fue la liberación de su contenido. Entonces Imaginemos que eso es glutamato, así unas pelotitas chicas, y se empezó a liberar. Simple, ¿no? Tú tienen una vesícula, un pequeño paquetito, un pequeño paquetito de neurotransmisor, entró calcio y esto es una señal para que estas vesículas que estaban por ahí bueno, no estaban por ahí dando vueltas pero están en, una, están en un lugar específico se muevan y se peguen a la membrana, ¿por qué se pegan? porque también son de membrana, están hechas de lo mismo de dónde viene ese calcio? Ese calcio, ah viene de todo esto que hay afuera es suero suero fisiológico nosotros vivimos en suero, digamos, fisiológico o, bueno, para ser más preciso líquido extracelular o líquido cefalorraquídeo para ser más específico es donde vive, están flotando bueno, no están flotando, pero donde están las neuronas todo lo que es afuera tiene calcio, tiene sodio todo lo que tiene el suero que compran en la farmacia está todo lo que todo lo que necesita una neurona para ser feliz entonces reca recapitulando, llega el potencial de acción se activan los canales de calcio, entra calcio esta es una señal para que los vesículas que están aquí se fusionen, es el término técnico, se fusionen con la membrana del terminal presináptico y liberen su contenido, ¡puff! para afuera. Profesor, ¿pero cómo se mueve el contenido? Bueno, es difusión, es cuando deja eh, es netamente propiedades físicas básicas. Si usted echa jugo yupi, digamos, al agua, eso es... No, yupi no es muy antiguo, ¿no? <risa> o bueno, tag, no sé echa un jugo en polvo y eso se disuelve eso es exactamente lo que pasa es difusión simple, se difunde para afuera ah, y aquí empieza la parte interesantísima entonces está claro esto es lo que se llama la sinapsis neuroquímica bueno, no sé, pues ahí vamos a ver. Entonces, ¿se, se, ¿se fijan los frames o cuadros que tiene nuestra animación? Alguien tiene que hacer la primera cosa que es poner todos los actores. ¿Ya? Alguien tiene que hacer el segundo frame donde pone un potencial de acción, que puede ser simplemente un pedacito de plastilina así, como en esta forma. Así? Alguien tiene que hacer otro frame donde van estos circulitos de plastilina con unas pelotitas de color adentro ¿Ya? y otro tiene que ah, me salto uno <ríe> el que tiene que hacer los canales de calcio y entrando otra pelotita que es calcio no le va a dibujar calcio y pues si no esa no es la gracia cuando ingresan los iones de calcio se activa la claro produce bueno el término formal es que hace que se movilice la vesícula al, acá está la otra membrana. Lo, le puedo decir activa, porque están inactivas, digamos. Eh, pero sí. El calcio es la señal. Fíjense que esto es puras señales, que van. Entonces, aquí tenemos en esto. En esto y hemos llegado, nos hemos demorado varias horas, si contamos todo lo que hemos hablado de esto, en llegar a la conclusión que una señal eléctrica se transforma al final en una señal química. ¿Por qué? Porque está guardadito ahí. No vamos a ver los mecanismos de síntesis de eso y cómo se almacena ahí, ¿eh? pero, sino que les cuento la película simple en que eso está guardado ahí. Porque cuando no se almacena bien, tenemos otros problemas como depresión, enfermedad neurodegenerativa, eso ya es muy complicado, ya. De eso no vamos a hablar. Entonces aquí se libera, ¿sí? Dígame. El glutamato, ¿dónde está? Está guardadito. Ya, vamos a hacerlo bien, ¿ah? ¿eh? Vamos a borrar NT Y para ser conservador con el símbolo, glue, ya. Lo puse del mismo color. ¿eh? De hecho, podrían poner pelotitas de glue, no sé, glue chiquitito. No, pero hacerlo con plastilina, o sea, plasticina es medio complicado. Pongámosle que es un glutamato. ¿ya? Entonces está ahí guardado en la vesícula y se libera. Ya. ¿y a dónde va a parar eso? oh sorpresa va a pasar a la otra parte que es el postsináptico, que es la espina y la espina tiene algo bien particular Intencionalmente, y no es que el profesor haya sido flojo y le haya dibujado encima nomás, dejé que cruzara la membrana estos canales y dejara cerrado. Estos se llaman, llaman receptores. ¿y ¿Receptores de qué? De neurotransmisor Receptores de... Ah, por supuesto Sí, la biología es muy bonita Neuro... Neutra... Neuro... Transmisor Hay receptores de hormonas Hay receptores de proteínas Hay receptores de iones Hay muchas cosas hay receptores de luz bueno entonces la gracia que tienen estos receptores de neurotransmisores que tienen un hoyito ¿eh? por eso lo dibujé medio raro ahí que justo cabe el neurotransmisor vamos a dibujarlo como adoptamos este color ¿Ya? justo cabe esta molécula por ejemplo glutamato cabe en ese hoyito entonces, aparte de tener el canal, que está cerrado, ¿se fijan? De tener el canal para que pasen iones, pero no están pasando iones. Tiene este hoyito, está como llave, si le pueden... O sea, cerradura, si lo pueden decir de, de esa manera también. Donde cabe justo un glutamato. Bueno, en la vida real en realidad son seis. ¿no? Y cuando se une ese glutamato, cuando completa la cantidad de, que necesita, pasa algo que es la entrada de otro ión que anda dando vuelta por acá. ¿Qué símbolo químico ese? El sodio. de ¿verdad ya? Entra el ion sodio. ¿Qué carga eléctrica tiene el ion sodio? ¿Qué significa ese más? Positivo, igual que las pilas, ¿no? La pila tiene acá arriba, tiene un signo más la pila y eso significa que tiene carga positiva. ¿ya? El sodio es igual. Entonces aquí. Entonces al momento del neurotransmisor calizar en ese que hizo usted, ¿ahí se abre este canal? Claro, no basta con la liberación del neurotransmisor, tiene que viajar. Esto es muy rápido, se imaginan, esto es tremendamente rápido porque esta distancia es pequeñísima. ¿Ya? Ni siquiera son micras, o sea, milésimas de milímetros. Si so, milisegundos, milisegundos. Depende de la sinapsis. Por ejemplo, las sinapsis glutamatérgicas son de las sinapsis más rápidas. Se mueran 5 milisegundos en hacer esto. Las musculares son más lentas. ¿Ese canal tiene un nombre igual como el de Ay, el pero por supuesto. Estaba esperando que me lo preguntase Se llama receptor, espera, eh, re, eh, convengamos que este nombre es genérico, ¿ya? Pero cuando hablamos de glutamato, el receptor de glutamato se llama AMPA. Es una sigla. Receptor alfa-aminobutírico, no sé, tenemos que hacer nombre, un nombre muy largo suena mejor decir AMPA AMPA, vamos a poner acá su receptor receptor se llama AMPA es decir, ¿cómo se llama el receptor de glutamato? AMPA ¿qué significa AMPA? un nombre muy largo ¿ya? ¿Qué pasa si tiramos mucho el Empieza Aquí hay más receptores, hay varios. Vamos a dibujar más. Pero todos son de AMPA, pueden estar combinados. Sí, la vida real es más interesante. Pero, por lo general, eh, una sinapsis... Bueno, esto lo que les voy a decir era... ¿verdad? hace 10 años en general hace 10 años se pensaba que una sinapsis glutamatérgica contenía solamente glutamato y receptores de glutamato hoy por hoy sabemos que eso no es cierto hay sinapsis que liberan glutamato, o sea, perdón hay sinapsis que liberan por ejemplo serotonina, muy importante en la depresión que también liberan glutamato es raro eso porque la serotonina es una de las cosas que hace inhibir cosas. Pero se colibera, se llama colibera, se libera junto con el, la serotonina glutamato. ¿Están en la misma vesícula? ¿Están en la, eh, eso es pensamiento científico. Exactamente, están en la misma vesícula. Se, se, se coalmacenan. Hay unas teorías, o sea, no, bueno, son teorías científicas, no son tan descabelladas. ¿ya? No, no, no son místicas, digamos. ¿no? Eh, eh, explica que parece que es mejor almacenarlos juntos, entonces como tiene como un balance de, de, como de tipo termodinámico, como que es mejor. Pero algunos especulan que no, es que aquí lo que pasa es que aquí al lado de este a lo mejor hay un receptor de serotonina y al lado de este otro uno de AMPA. Entonces no da lo mismo, porque lo que va a pasar después no tiene que ver solo con el almacenamiento que pasan otras cosas pero eso se está investigando recién ahora porque tenemos la herramienta para hacerlo ¿Ya? entonces mientras más estimulo, ustedes se imaginarán que se libera más neurotransmisor y como el sodio tiene carga positiva, eso afecta la, el potencial de la otra neurona que estaba acá, o sea, todo lo que hemos hecho entonces, son más pelotitas de ping pong que, que le están entrando, entonces, por eso es que es medio peligrosa o sea, la metáfora que yo hice de la pelotita ping-pong, porque no es la pelotita ping-pong la que viaja de aquí a acá. Es la perturbación que produce el neurotransmisor, el potencial. ¿no? Ahora, se imaginen que se hubiera tratado de hacer una actividad con, este, con esto que le estoy explicando aquí, ya se me complica la cosa. ¿eh? Pero se me puede ocurrir. ¿eh? Diga. Sí. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje, un docente puede ser una especie de plan pero ser un estimulador o un facilitador eh, chuta la pregunta no, no digo que la pregunta sea mala sino que eh, uno, uno trata de, de a las buenas preguntas hacer respuestas coherentes con lo que sabemos ¿ya? Eh, eso no tiene o sea, el, lo que le va a hacer es mentira pero es verdad no tiene nada que ver con la sinapsis, pero sí. En el sentido que, claro, todo lo que hagamos como organismo va a generar eh, potenciales de acción, neurotransmisor, cosas que se activan, cosas que se inhiben. Pero otra cosa es el comentario que hago en el lenguaje, en mi cultura particular, en mi sociedad, respecto a lo que yo digo que hago. Y lo que digo que hago que, le, que genera consecuencias conductuales en los otros, y a eso lo llamo aprendizaje, ¿verdad? o sea, yo no, no ando no sé si entendió, el aprendizaje no es una variable física yo no ando con un aprendizómetro ahí, ojalá fuera, sería refácil fácil, ahí, midiendo aquí aquí, zzz, ah, tiene 3.5 miligual de aprendizaje, no sino que el aprendizaje es, una, es un comentario que uno hace fíjense el aprendizaje no es significativo es un comentario que uno hace en el lenguaje y dice, ah, resulta que es una, bueno, lo va a decir en el lenguaje pedagógico, es una rúbrica Dado que cumple con esto, con esto, con esto, dice, decimos que es aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he definido de que cuando eh, le pasan estas cosas al estudiante O es capaz de desarrollar esta tarea de esta manera, que yo le digo Y cumple con ese montón de requisitos, que algunos son explícitos y otros uno los intuye nomás Uno dice que hay aprendizaje, pero no deja de ser un comentario Desde la neurociencia se podría. Eh, por, eso es que, que hayas... por eso es que cuando me preguntan, preguntas medio filosóficas, yo respondo cosas que no tienen sentido. ¿Ya? Entonces, <risa> o sea, no offense, <risa> pero es que a mí me complica eso porque tengo que tratar, me sacan del dominio de la neurona a otro dominio que no es el mío y trato el futuro, de. Quizá. No, no, el futuro sí. es el universo alternativo, <risa> No sé es que pero, pero es un juego, ¿no? o, sea, o sea, tratemos de jugar, porque eh, o sea, somos adultos y estamos tratando de entender y ordenar esto un poco, pero eh, el aprendizaje, eh, pucha, esa es la otra clase, pero cortito. Y simple. Hablemos de ratones. ¿no? Mi tubo de ensayo son los ratones. Entonces, cuando uno somete a un ratón a o una tarea de aprendizaje, por ejemplo, aprender a resolver un laberinto, le pasan cosas a las neuronas del ratón. Por ejemplo, que este mecanismo se vuelve más eficiente. Con menos estímulo, libero más neurotransmisor. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que con el mismo estímulo yo tenga más de estos receptores. Porque igual se libera una gran cantidad de neurotransmisor y algunos se pierden, ¿verdad? ¿no? Entonces, se libera una gran cantidad, pero si tengo más receptores, voy a generar un efecto posterior más grande. Y eso se llama plasticidad sináptica. Y es de lo que les voy a hacer una clase de eso. ¿ya? Una de la biología puede cometer errores, porque, por ejemplo, yo acabo de decir una verdad que ustedes saben que es mentira. Yo les dije, si yo repito el estímulo, o sea, repito mucho lo que voy a enseñar, tratemos de hacer ese salto, es bueno... Si yo repito, repito, repito, bueno, porque potencia esto, hay más receptores. Y ustedes saben que eso no funciona. Po. Entonces, hace mucho tiempo se hizo el siguiente experimento. Escúchame, eh, adelantar lo que dice el profe Daniel, pero ni modo. No le cuento. Eh, hay un tópico súper antiguo que todos los profesores deberían conocer que traducido al español, se llama el efecto espaciado. ¿Qué significa eso? no es lo mismo dar seis estímulos de una vez que de manera espaciada entonces hay un experimento, un paper súper viejo de alguien que fue el primero que describió el efecto espaciado que es súper viejo, que todo el profesor de eh, estudiante de pedagogía debería conocer, que es el siguiente en un, en un país europeo, qué sé yo, le enseñaron una canción en una lengua que no era la lengua materna, por lo tanto nadie encachaba nada en una canción un poquito larga entonces se tomaron dos grupos de estudiantes uno al cual se le enseñó la canción y lo repitieron seis veces ¿ya? una canción que no tenía ni idea de qué significaba y tenían que aprenderse, esa era la tarea y ahora este otro grupo un día le enseñaron tres veces repetir la canción y al, la semana ni siquiera al día siguiente a la semana le repitieron tres veces desde el punto de vista experimental los dos grupos recibieron las mismas cantidades de repeticiones ¿ya? ¿estamos de acuerdo en eso? O se hay un lado, pero con un espaciado. ¿ya? Esperaron como tres semanas y le hicieron cantar la canción de nuevo, de nuevo a ver cuánto se acordaban de la canción. ¿Adivinen quién se acordaba más? Los espaciados. Lo espaciado, ¿no? Entonces, ojo con la traducir directamente lo que le estoy diciendo acá al aprendizaje. Porque ustedes saben que el aprendizaje repetitivo. O sea, repetir una cosa aburre, ¿ya? Distrae al estudiante. Y hay otras cosas, está el efecto espaciado. Por ejemplo, lo mismo que yo les dije de volver a retomar el tema una y otra vez más adelante, yo lo estoy aplicando el efecto espaciado aquí. Ustedes no se han dado cuenta, pero yo lo, yo lo sé porque yo diseñé este módulo así. Estoy aplicando el efecto espaciado, repitiendo al principio un concepto y después lo vuelvo a repetir más adelante, desde otra mirada, dándole vuelta, ¿Ya? Eso es como cero de la pedagogía, o sea, eso es dato experimental pedagógico. Todos los profesores deberían conocer eso. ¿Ya? Efecto espaciado. Entonces, el, el asunto está en que ahora los neurocientíficos empezamos a descubrir esta cosa, eh, estos mecanismos, y dice, ah, así es el aprendizaje. Ya, pero traducirlo directamente en lo que hacen en el aula, ojo, es peligroso. ¿Ya? No es directo, porque perdemos cosas importantes como el efecto espaciado. ¿Ya? Pero de eso el profe Daniel cacha más que yo. ¿ya? Yo le tiro flor al profe Daniel, pero él el profe, es que el profe Daniel es el único neurocientífico que yo conozco que se ha metido en educación de verdad. Ya yo soy un amateur, ¿ya? él es profesional, ya hizo hasta un diplomado investigación y todo eso. Yo soy un aficionado nomás. Ya, entonces esto es lo que pasa <risa> <O> sea, <risa> es que me, me fui a la rama pero esto es toda la película que tenemos que hacer hoy día <risa> el nombre del canal por el cual pasa el um, Ampas eso, ah, se no canales los receptores por donde esos ah, es que, que aguda pregunta un receptor hay de dos tipos los que son canales y los que no son canales ah, entonces este es este tiene la particularidad que es un receptor, que es de decir, se une a una molécula y transduce la señal. Pero ¿cómo la transduce? Abriendo un poro, para que entre solamente sodio. Hay otros que dejan solamente mover potasio, hay otros que dejan solamente mover cloro,